Penúltimo fango fan de la temporada, y evidentemente hoy tocan los Deadly Ten. Aguantad un segundo que ahora os explico lo que son estos Deadly Ten. Sobre todo, quedaros los, los implicados. Me, me gustaría que, que este vídeo llegara sobre todo a vosotros 10, a, a, a los 10 canales de YouTube que. Que voy a nombrar aquí porque este vídeo no es más que una pequeña carta de agradecimiento. Empezamos. The de Deadly Ten. Eh, en serio, no os vayáis, sobre todo vosotros 10 Es importante para mí lo que voy a decir. Eh, tanto los que caéis de vez en cuando en este canal, los que estáis suscritos como los 10 aludidos de hoy, si alguna vez habéis entrado en Fangofan y habéis entrado en la pestaña de canales, hay 10 canales de YouTube ahí puestos. Eh, yo los llamé The Deadly Ten. En este Deadly Ten es, es una referencia reciente a, a una cosa que publicó Charles Van en la web de Fullmon, de 10 películas que iba a hacer las Deadly Ten, que eran 10 películas que eran... 10 regresos a la vieja Fulmo y lo anunció como hace 3 o 4 años y llevan hechas 3. O sea, va muy despacio. Yo creo que él lleva hecha un, una secuela de Puppet Master centrada en Blade, lleva hecha eh, Sorority Babes, o sea, chicas de la fraternidad en la bolera 2 y ahora en dentro de muy poquitos se estrena Subespecies 5. Y el caso es que el nombre lo cogí de ahí, son 10 canales de YouTube, ya repito que yo los considero cercanos por temática que tratan, por cómo interactúo con ellos o porque me sirven de inspiración para lo que yo hago aquí. Eh, el orden de cómo os los voy a contar va de más suscriptores a menos simplemente. Vale, voy a empezar por el que tiene más suscriptores y terminaré por el que tiene menos. Así que vamos allá. Y es que a mí me encantaría colaborar con un montón de gente, pero siempre nunca he sido capaz de, de pedirlo. Siempre me ha dado un poco, podemos decir, de, de vergüenza, ¿no? De, de que alguien piense a dónde va este tipo. Eh, no lo sé. El, el caso es que nunca he pedido una, una colaboración a alguien. Cuando he podido colaborar con alguien, por supuesto que sí que lo he hecho, ¿no? Pero al pero canal, para mí, nunca nunca la he pedido y creo que, que por ahora nunca la voy a pedir eh, el caso es que Fangofan ha ido creciendo muy poquito en la medida de, de lo posible este, este cuarto año eh, sobre todo en visitas, ha habido un momento que, que hemos estado muy bien sobre todo cuando hicimos los los vídeos aquellos de, del repaso de la historia del del terror, ¿no? incluso el el vídeo del top 10 de, de terror italiano han sido vídeos que han funcionado, francamente, para el tamaño de lo que es este Este canal. Que, que teníamos vídeos que tener, vamos, la mayoría de los Fango Fan rondan las 60, 80, 100 visitas. Entonces, que los últimos vídeos hayan estado entre 300, 400, 500, 1000 visitas, ha sido, ha sido alucinante, ¿no? Ha sido algo que, que me ha ayudado mucho. Y me ha ayudado mucho. Estos 10 canales, por, por eso digo que, que este programa es, es una, una gran carta de, de agradecimiento a, a ellos porque probablemente... Bueno, estoy seguro que Fangofan -fan no existiría ahora mismo. Los amigos del canal Random tienen 1.2 casi millones de suscriptores y más de mil vídeos. Comenzaron hace tiempo Zram y PimPienelo. Yo a Zraun y Pimpinel los conozco. En persona los he visto un par de veces o tres. A quizá a Zeroun, a Dani, le he visto más veces en persona porque incluso hemos coincidido en algún trabajo. Pero a Zeroun quizá le he visto dos o tres veces en persona. Pero interactuando con ellos en redes sociales, porque llevé 15 años interactuando con, con ellos, desde que llevaban el foro en la web a Movies eh, luego el primer canal de YouTube que tuvieron, eh, cuando empezaron Canal Random y un canal de, de 20 suscriptores, pues yo creo que fui el suscriptor número 20 de, de ese canal, ¿no? los cortos que han hecho, tal, en Twitter, y muchas veces hablamos eh, a, a través de mensajes privados, o tal, o sea, son... Eh, su canal no es exactamente como, como Fango Fan, el Canal Random es más un canal de humor, trata mucho de cine y se centra básicamente en el cine. Pero no desde un punto de vista cinéfilo, sino desde un punto de vista del humor. Eh, yo siempre digo lo mismo: sus vídeos de errores, de películas, ya son un clásico de YouTube. Tienen vídeos con millones de visualizaciones. Yo es a las personas que conozco con el canal de YouTube más grande. que o sea, Quiero decir, yo no conozco a mucha gente que tenga más de un millón de suscriptores en un canal de, de YouTube. Y... Entonces este es el, el canal más grande de, de todos los que, y sí sí le considero cercano, es un canal, un canal que, que llevo muchos años, es una de las personas que llevo siguiendo en redes sociales ya muchos años, entonces forman parte de, de la historia de, de Fangofan. Eh, número 9, Video Back. VideoBack ahora mismo tiene 80, casi 87.000 suscriptores y 620 vídeos. No es un canal muy grande, ni siquiera es el canal principal de su creador, de Back Fernández, que su canal principal está, es Back Fernández, y su canal de, de Twitch que tiene 150 o 160.000 seguidores. Además, este hombre es un profesional de verdad, es un profesional de la música, del rap, o sea, este tipo... Este tipo no es un aficionado y se le nota, en lo que hace que no es un aficionado. Eh, al igual que. Al igual que, que Canal Random, su canal no es tan cinéfilo en realidad, sino más de humor. Lo que pasa es que Bugs sí que le lleva más a la cinefilia. Bugs sí que se mete en sus. incluso en sus videobacks, que yo nunca siempre lo digo, ¿eh? son mis vídeos de YouTube favoritos y me hacen mucha gracia y hace que me ría mucho este, este hombre con, con el humor que tiene más me gusta la manera que tiene de hablar, la manera que tiene de dirigirse a cámara la manera que tiene de analizar las cosas ¿no? entonces, Videoback está en el número 9 de este top porque es el segundo con más con más suscriptores, casi 87.000 y repito, 620 vídeos muchas cosas sobre todo a nivel de montaje que tiene Fangofan, no existirían si yo no hubiera visto Videoback. Así de, de simple. Es un canal muy bueno. Yo estoy seguro que cada uno de los espectadores de Fangofan está suscrito y es espectador habitual de, de Videobag. Si no, no tendría sentido que estuvierais aquí. Videobitácora ya es un canal mucho más pequeño. Videobitácora tiene unos 7200 suscriptores. Pero tiene muchos vídeos, ¿eh? tiene 784 vídeos. ¿eh? Es Su su creador, del que yo no sé su nombre y interactuó bastante con él tanto en los vídeos, sobre todo en Twitter porque tenemos una visión política parecida de la vida y me imagino que tenemos además una edad parecida y curiosamente no sé no sé su nombre eh, a mí si buscáis los otros tops de, de youtubers que he hecho los años anteriores siempre digo lo mismo y no me canso eh, yo siempre he aspirado a que yo yo, Raúl, como creador de contenido de vídeos, quiero parecerme a Video Bitácora en el trato que tengo con, con la gente que ve, ¿no? con la gente que se suscribe a este canal, con la gente que interactúa, con, con otros youtubers que crean contenido, ¿no? o sea, un poco con, con la comunidad a la que sigo no y, y la gente que se molesta en ver vídeos, la gente que se molesta en comentar, o sea, gente que de golpe dedica 10, 15, 20, 30 minutos de su vida a ver algo que tú has subido, ¿no? Y, y de golpe lo ven y, y te dejan un comentario, te dicen, oye, me ha gustado, ya no me ha gustado, ya está bien, yo estoy de acuerdo, aporta, ap ap no lo sé. Videobitácora, que es un canal de videojuegos, además. Yo siempre lo repito, es, es, al, es al tipo de, de persona en redes sociales a la que me quiero parecer, ¿no? Porque, porque creo que es así como, como debe comportarse alguien en, en redes sociales. Así que Video Bitácora es el número 8 de este top por número de, de suscriptores. Repito, un salto cuantitativo muy grande de, de 87.000, pasado a 7.000 nada más. A mí es un canal, a mí me encanta, me encanta, me encanta su creador cómo, cómo hace las cosas. Pero esto sigue siendo un fango fan. Sigue siendo el penúltimo fango fan de la temporada y seguimos teniendo que tener nuestra reglamentaria biblioteca de las pesadillas. Hoy, con este libro, mientras escribo, escrito por, por Stephen King, eh, estoy seguro que si alguna vez habéis querido escribir un libro o escribir algo, este pequeño manual ha caído en vuestras manos. Eh, todos los consejos que puede dar una persona como Stephen King, alguien que quiere empezar a escribir, están en estas pocas páginas. No es un libro... O sea, Stephen King no lo pone fácil, ¿eh? Y, y a las pruebas me remito. El, el, una persona no se gana la vida escribiendo, a no ser que tenga mucha suerte y sea uno de los pocos afortunados. Aún así, ya que este es un programa de, de agradecimiento, pues que menos que hablar de, de un libro como este, que que igual está escrito en un momento muy concreto en la vida de, del autor, justo después de que se recuperara del atropello. Bueno, que estoy seguro que, que lo conocéis, y si no lo habéis leído, pues es recomendable. Y sigue estando en cualquier librería del mundo. Vais a entrar y seguramente encontréis este Mientras Escribo de, de Stephen King. Leedlo, leedlo de verdad. Si os gusta la escritura y la escritura creativa, leedlo. De todos los canales que existen en Internet, en YouTube, en la esfera de YouTube, Videoclub Wave, yo empecé a seguir a, a JM y a Videoclub Web porque de golpe me di cuenta que era lo más parecido a lo que hacía yo. Es increíble, es, es un canal como un reflejo, un, un reflejo de, de, de mí mismo. ¿no? En, quizá JM en su Videoclub Web que está cerca de los 3.000 suscriptores y 180 y tantos vídeos, es un canal un poco más, más prolífico que el mío, ¿no? Y, vamos, tiene... Yo tengo 200 y pico, y el que, o sea, yo me acerco ni me acerco a los 300 y él llega a los 3.000, tiene 10 veces más suscriptores y visualizaciones que yo, ¿no? De hecho, JM es con la única persona que he colaborado, pero porque él... O sea, ya os digo antes que yo nunca me atrevo a pedir colaboraciones, en este caso fue porque él pidió colaboradores, entonces ahí sí que y me encanta, cada eh, vez, o sea, JM sabe que para cualquier cosa y cualquier lío en internet de, de hacer un vídeo coral o tal, voy a estar el primero para enviarle mi vídeo. Eh, JM quizá, o sea, y su videoclub weird, quizá no. Aunque se parece mucho, porque es un tipo que le gusta como a mí, dar un montón de datos, más que analizar en sí la película, creo que somos los señores de. los señores mayores, como él dice, los polla viejas de los datos, ¿no? O sea, sabemos y tenemos en nuestra cabeza miles de datos inútiles de un montón de películas. Él quizá lo ha llevado a un cine más mainstream y yo a un cine un poco más... un poco más asqueroso, ¿no? Un poco más... de serie Z, ¿no? O sea... Eh, dijéramos que él es Roger Corman y yo soy Lloyd Kaufman, por, por así decirlo. No sé si le va a gustar esta comparativa, pero, pero sí. Él, él es un poco... dentro de que los dos somos de serie B, él es más eh, Roger Corman, o sea, hace las cosas bien, y yo soy más Troma y Lloyd Kaufman. Mientras ponía en orden los clips del vídeo, me he dado cuenta que me olvidé decir algo de JM. Eh, ahora mismo Fangofan existe gracias a, a JM. Eh, este canal hubo un momento que yo decidí dejarlo porque... Porque no me rentaba, esa es la, la realidad. O sea, hacía vídeos que me costaban un montón y, y no me rentaba. Y fue. Fue precisamente una colaboración con, con Videoclub Wave. Lo que me hizo pensar en volver a seguir con esto y. Porque más allá de. de suscriptores, más allá de visitas, más allá de lo que sea. Lo, lo importante es la, la parte en la que te. La parte que te llena, ¿no? Esto y esto. Estos vídeos a mí me. Son casi terapéuticos. Esa es. Esa es la realidad. Armada Freaker. Mira, una cosa que él no sabe. Armada Freaker a mí me deja un montón de comentarios y en sus vídeos. Pero es que yo ya llevo dejándole comentarios en sus vídeos más tiempo. O sea, él yo creo que lleva suscrito a mi canal meses, pero yo llevo años suscrito a su canal. Yo de hecho, una vez le vi. Yo vivo en. En Rivas va hacia Madrid. Y yo una vez le vi allí en Rivas. Y no me atreví a decirle nada. Porque a mí me da mucho mucho apuro. Para la gente. o sea A mí a la gente que, con la que hablo eh, por internet. Luego me da. Luego me da mucha. Mucha vergüenza. Decirle. Decirle nada. ¿no? Eh, yo a él llevo siguiéndole. Desde. A mí me empezó llamando la atención. Porque hacía vídeos donde mostraba. Miniaturas de. De Transformers. Y además, el canal no se llamaba Armada Freaker, él tuvo que cambiar, tuvo que cambiar el nombre, curiosamente, también es una persona que me encanta hablar con él, me encanta que me deje comentarios, me, me encanta enrollarme de, char, de cháchara con él en, en los comentarios, y tampoco es su nombre. En, en los otros comentarios o eran los otros top de, de youtubers siempre me decía a ver si esta vez estoy no porque se ha visto fangofan fan en los últimos meses no qué pena esta vez tampoco estoy. bueno pues armada freaker claro que está en, claro que está en, en este en estos delite aquí ya no son los canales que yo más veo mis canales favoritos aquí son los canales que son más importantes para mí y eso es muy importante, ¿no? Eh, esto es más importante, ¿no? Estos son canales que significan algo para, para mí. Son, son canales que significan... Y este Armada Freaker... Armada Freaker es un canal muy veterano. Tiene muchos, muchos años. Tiene cerca de 2.000 suscriptores. De nuevo tenemos... Pero casi 700 vídeos. Lleva un año más para ETE. En contenido, yo espero que lo retome. Pero vamos, o sea, en comparación a Fangofan es un titán. Armada Freakers es, es, todo, es todo un titán. A mí me encanta, a mí me encanta. Además me encanta porque se pierde por feria, se pierde por hacer lo que, es, lo que muchas veces yo no puedo hacer por, por un tema laboral. Mirad, ahora estoy grabando en, en una habitación de hotel, con lo cual... Y ese es sábado por la, por la noche, así que imaginad muchas veces como es mi vida laboral. Casos es que armada Flicker, ahí está, ahí se queda. Y esta vez, amigo, por supuesto, o sea, aquí es más importante que mis canales de YouTube favoritos. Aquí son los canales de YouTube que significan algo para mí. Puesto número 5. Es otro canal, el Videoclub Kinky. El Videoclub Kinky tiene unos 1.200 suscriptores si es que todo el mundo consigue más o sea más que fan, of fan puede tener cualquiera ¿eh? o sea es que por lo que sea y tiene 50 vídeos videoclub kinky es un canal también muy cinéfilo en este caso dedicado a un cine no no solo trata cine kinky ¿eh? porque lo, lo evidente es decir que, que Raúl el rata su creador eh, trata de cine kinky, ¿no? Eso sería muy limitarlo mucho, o sea, no, trata mucho tipo de, de cine y mucho tipo... Lo interesante de este canal, lo que a mí me flipa, son las piezas que, que graba, ¿no? O sea, tuvo un momento, una serie de vídeos que era buscarle a él, buscar al rata, como se, se rodó el cabrón con sus colegas una serie de vídeos que en conjunto casi eran una película de cine kinky. Es alucinante y lo, con, lo, lo graba con, con sus colegas una cámara de vídeo, yo, yo creo con el, el teléfono móvil, no sé, mejor un móvil puede grabar estupendamente, a casi a 4K, así que es alucinante, tiene una factura, una luz, o sea, el videoclub Kinky cuida muy bien, cuida muy bien su, su factura técnica, ¿no? la luz, o sea, yo antes me calificaba a mí mismo no como... Como que fangofan es la troma de, de los canales de YouTube y es lo que somos. O sea, es lo que yo soy, ¿no? Esto es troma, esto está... O sea, no, no tengo luz, grabo con un móvil, uso un ordenador portátil que para renderizar 20 minutos de vídeo tarda 4 horas mi ordenador. O sea, yo soy no la serie B, sino la serie Z. Entonces, me gusta seguir canales. Cuanto más pequeños, mejor. Y que cuidan mucho su contenido. Además... Él no es de Rivas vacía Madrid como yo, pero la mayoría de las cosas que graba, las graba en Rivas y siempre le pillo, cosa que me encanta. Así que en el número 5 de, de este top de estos Deadly Ten, el videoclub Kinky de Raúl el Rata. Os lo he contado 300 veces, o sea, os lo he contado muchas veces. El primer fangofan fan entero que veis, que es el de Poltergeist, bueno, el segundo, que se publica en noviembre de 2019, está dedicado a Lovecraft y a las películas del, del innombrable. Y siempre os he contado que ese programa, en realidad, aunque lo visteis en noviembre de 2019, yo lo grabé en verano de 2018, cuando lo publiqué llevaba un año y medio, no, un año y pico, en mi ordenador Desde julio del 18 Llevaba guardado en mi ordenador Durante 14 o 15 meses Hasta que me atreví a publicarlo Y ni siquiera lo publica como el primero Sino como el segundo Y en ese momento no lo tenía Pero estaba dedicado eso a las películas Del de innombrable eh, Yo en ese momento no tenía este DVD Por eso en, en la primera En la biblioteca de las pesadillas de ese, de ese programa Creo que están los videojuegos De Silent Hill el caso es que hace relativamente poco salió a la venta este DVD que vienen las, las dos películas, El innombrable y El innombrable 2. Eh, a mí la primera película me gusta. Eh, creo que es muy Lovecraftiana. Creo que consigue muy bien esa atmósfera Lovecraft tan, tan espectacular y un relato bastante fiel y de lo que debe ser. Y la segunda no tanto. La segunda es más una película que tiene muchas dosis de comedia. Eh, muchos tiros, tal, pero el bicho, la, la criatura en la segunda película está hecha de maravilla. La segunda película fun, funcionó tan mal que su director, Jean-Paul Oulet, nunca pudo hacer una tercera película, porque su idea era haciendo películas con, con este actor, con Mark Kinsey Stephenson, haciendo de... de del personaje de... Haciendo de, de este Randolph Carter, ¿no? este alter ego de, del propio Lovecraft. El caso es que nunca pudo hacer un, un Innombrable 3 por, por lo mal que funciona en Taquilla la segunda. Bueno, pues recordando un poco ese primer Fango Fan grabado, el número 2 en realidad de Fango Fan 2 dedicado al Innombrable, aquí está este DVD con las dos películas de, del Innombrable. El canal Esto es otro rollo del amigo Robert es un canal hermano del videoclub Weird de JM de JM Weird. Esto es otro rollo tiene 447 suscriptores nada más, o sea, no llega ni a 500, un canal un poquito más grande que este y 52 vídeos, o sea, va más o menos vamos más o menos como yo, este es el fango fan 51 con lo cual, y el tío, él lleva 52, no sé si cuando publique el vídeo le he puesto Ahora, un 53. Del jurado, yo soy Roberto y... A mí Robert me flipa, yo le conocí colaborando con JM, de hecho un vídeo coral, el primer vídeo coral que hice, me flipa, me flipa, flipa cómo habla. Es un tipo que tiene una voz de puta madre, cuenta muy bien las cosas. Y en su canal, de nuevo, eh, tanto JM como, como Robert no se van tanto a un cine. O sea, por suerte no, no se van a un cine tan desastroso muchas veces como yo, ¿no? aunque aunque toca mucho. Robert trata mucho cine de serie B, o sea, su último vídeo, cuando yo publique este vídeo está dedicado a la película Virus de Emily de Lee Curtis y le hizo un vídeo a la Loan in de Dark de, de Webol, o sea, que y luego, además, mola porque en su canal tiene un, un apartado de apariciones suyas en otros canales que, lógicamente, pues son un montón de apariciones en videoclub web. A mí me encanta, o sea, no. Y además me gusta. Es de estas personas con las que me gustaría colaborar. Me gusta mucho cómo ve el cine y el tipo de cine que ve y cómo habla. Y... Supongo que es otro canal gemelo de, de Fango fan, ¿no? A la manera de, de hablar, a la manera de, de hablar a cámara, de del tipo de cine que habla, el sí, tipo de datos yo soy que da, ¿no? Eh, quizá yo los canales soy gemelos este canal, son JM, son el videoclub web de JM y este es otro rollo papel, de. Papel, esto es otro rollo de, de papel, un canal policía, perfecto armario, e increíblemente pequeño. No, tampoco doy muchas veces crédito a que canales tan pequeños sean tan, tan buenos. Y es que últimamente me he vuelto... O sea, últimamente no me, cuanto veo un canal más grande, menos me apetece verlo. Así que... Bell Reaper. Bell Reaper, 408 suscriptores, 176 vídeos. Esta chica joven, mucho, o sea, debe tener 20 años menos que yo de Jaén, aficionada al maquillaje aficionada a Tim Burton aficionada, o sea yo creo que no hay persona más fan de Brad Turif o que, que, que Bell Ripper es otro canal hermano yo al menos lo considero así, o sea yo ya no puedo entender entrar en Youtube o entrar en Twitter y no ver que ha publicado Bell Ripper ¿no? y, y si tengo tiempo Entrar, porque ella hace directos, cosa que yo no hago Entrar aunque sea un momento, o sea, si estoy en casa y estoy preparándoles la cena a los niños o lo que sea Entrar un momento a su directo y aunque sea dar un me gusta y decir hola Tengo que hacerlo, creo Y además es que me gusta y, y porque me alucina, ¿no? Que, que alguien, o sea, quiero decir Robert de esto es otro rollo Back de, de, de Video Back El canal Random, JM O yo mismo ya tenemos superamos los cuarenta y tantos años, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, ¿no? O sea, más. Hemos vivido esa época y es normal que nos guste, que, que nos apasione cierto cine, ¿no? Lo que no es tan normal y es alucinante es que le ocurra a una persona que, que está en mitad de la veintena como, como Bell Reaper, ¿no? La verdad que tengo que decir me gusta mucho más... Si existe, o sea, si antes he dicho que mis canales hermanos gemelos eran... Videoclub Weird y esto es otro rollo eh, mi canal hermano pequeño, aunque sea un canal más grande que poco, cualquier canal más grande que que fan o fan es Bell Ripper. Bell Ripper que, que me encanta, me encanta. Me encanta porque siempre saco algo interesante de, de sus vídeos. Mi otro hermano pequeño de Internet. Mi otro hermano pequeño. Adrián Linde, con su Linde Planet. Linde Planet es un canal de 52 suscriptores cuando estoy grabando el vídeo y 7 vídeos. Pero esto tiene trampa. Linde Planet es el canal secundario de un canal llamado Bizarripilante, que tiene casi 47.000 suscriptores, 46.500 me parece que tiene. O sea, Linde tiene, Adrián Linde tiene por ahí un canal enorme con millones de reproducciones y ha decidido abrirse un canal empezando de cero con apenas 50 suscriptores basado todo en cine de terror, muy parecido, o sea, muy en la estela Bell Reaper muy en la estela Fang of Man, muy en la estela, yo creo, en la estela de lo que nos gusta dejándose ¿eh? sea, dejando, o sea un montón sin publicar en ese canal tan grande y ha empezado de cero y Hace unos vídeos el cabrón. O sea, tiene un estilo para editar. A mí, el, el vídeo de películas de terror ganadoras del Oscar, en 12 minutos y 22 segundos que dura, se marcó una pedazo de edición el tío en ese vídeo. Es increíble. Y el vídeo, o sea, yo creo que es el vídeo que tiene. No, no es el vídeo que tiene más visualizaciones. Tiene 708 visualizaciones. Pocas, me parecen. Es lo bien hecho que está. Y luego tiene otro vídeo. Cinco secuelas dignas de obras maestras. 140 y pocas reproducciones. Es alucinante de nuevo lo bien hecho que está. O sea, cualquier vídeo, bandas sonoras más famosas de películas de terror, linda edita con un gusto el tío. Y además ilumina bien. O sea, es alucinante a mí, me tiene, me tiene alucinado como, como hace vídeos. Lo que no sé, y aquí se lo digo, ¿eh? o sea, espero que, te Adrián, espero que llegues a este momento del vídeo. ¿Cómo no pasas tu contenido de a, a bizarripilante con 46.400 o 46.500 suscriptores y te lanzas a lanzar estos vídeos a, a un montón de gente en vez de empezar de cero? Que, que La piña se está perdiendo esta maravilla, tío. Es que es alucinante. O sea, entiendo que no puedas publicar un vídeo a la semana o un vídeo cada tres días porque tienes tu curro, te pasa algo que a mí y es que tu, tus vídeos se ve que llevan un curro cojonudo. Pero, tío, pásatelos al canal grande y que le den por culo, tío. Es que es flipante. O sea, es que me parece indigno que tengan 90, 120, 140, 700 visualizaciones, 1000, tiene un vídeo con 1060 reproducciones. Es indignante, tío. Con lo bien que edita Adrián, su vídeo, su, su canal, no, no llegue a hasta miles de personas. Es flipante. O sea, yo con Adrián iría también al fin del mundo con Bell Ripper y con Adrián Linde iría al fin del mundo si me lo pidieran. ¿Os acordáis cuando hemos hablado de Canal Random? Que es con la gente casi que más tiempo yo interactuando en internet porque empecé a interactuar con ellos porque moderaban la, el foro de fan, oh, de Fangofán iba a decir, de, de Abandon movies de la web Abandon Movies. Pues yo creo que el otro, la otra persona con la que más tiempo llevo interactuando es Noisty. El amigo Javi, de Huelva. Es un colega, ya. Nunca lo he visto en persona y siempre se lo digo que nos debemos una cerveza juntos. Ah, Javi y yo nos debemos un, una cerveza y brindar. Porque es mi colega, o sea, ya es un colega más, Javi. Al menos para mí, ese es un colega, o sea... Y él, se, se lo he dicho, ¿eh? tiene un canal de YouTube con 34 suscriptores y 89 vídeos. Hace dos meses que no publica nada y luego otra vez tiene lo anterior, en hace cuatro años. O sea, este canal de YouTube no es no es lo interesante de Noisty. De Noisty hace mucho contenido, participa mucho con Bell, pero es en Twitch donde tiene su su rinconcito, donde todos los días hace su directo. Lo hace siempre, es que además lo hace unas horas, joder, no Lo hace unas horas que no me puedo pasar. O sea, me llega siempre el email de Noisty, está en directo, en Twitch. Y estas son unas horas que no me puedo pasar. O porque estoy currando, o porque estoy yendo o viniendo con los críos de llevarles de alguna cosa, o trayéndoles del colo o yo vendo una extra cola, o es en el momento que me tengo que poner a preparar cosas en casa. Es una putada. O sea, no me puedo pasar por, por tus directos a, a estar un ratito de chachara contigo, porque me divierte mucho estar de, de cháchara. Entonces, este deathlit en final, además me viene muy bien enlazarlo con el primero, es quizá el colega digital más Solo antiguo que tengo, a lo tonto. Es, o sea, es que puede que lleve desde el año 2009, 2008. Sí, quizá, interactuando con él. Charlando en algún foro, en algún tal. Luego nos hemos encontrado en Twitter, ahora en, en aquí en YouTube. A mí me mola un montón. Me un montón porque... Porque mucha gente que he conocido en los últimos años no les pongo cara en persona, o sea... A Adrián Linde no le conozco en persona, a Noisty no le conozco en persona, a Bell Ripper no la conozco en persona, a JM, a José Manuel Sarabia de, de, de Videoclubware no le conozco en persona, a un montón. A Bac Fernández no le conozco en persona y no creo que nunca tenga la oportunidad de cruzarme con, con él, ¿no? O sea, es un montón de gente que... Que para cruzártelos en la vida real es muy difícil, ¿no? Y sin embargo, Robert de estos otros rollos, o sea, cualquiera de, de los 10 que os he comentado, es muy difícil que me los encuentre en, en la vida real. Y sin embargo, es gente que en el mundo este digital, ¿no? Donde donde parece, ¿no? Que todo es mentira. Es gente que... Que al menos yo, que, que me paso tanto tiempo de mi vida viajando, ¿no? De aquí para allá, por el trabajo. Es gente que luego en realidad... Paso mucho tiempo charlando con, con ellos. ¿no? Y, y esto de, de YouTube, la realidad es que es una necesidad para llenar mucho tiempo libre. Porque de golpe te encuentras que, que estás en un hotel y que no tienes otra cosa que hacer. Entonces, por eso quería que llegarais al final de este vídeo, los desliten. Eh, repito que os he puesto en esta lista solamente de orden de masa a menos suscriptores. Entonces, Canal Random, Video Back, Video Bitácora, Video Club Wave, Armada Freaker, Video Club Kinky, esto es otro rollo, Bell Ripper, Link the Planet, Noise DJ, sois los 10 elegidos, sois los canales por los que Fangofan existe, por los que Fangofan ha continuado, o sea, sin vosotros, este canal de YouTube estaría hace mucho tiempo inactivo o borrado. Um, sois la comunidad sobre la que se ha forjado entonces este vídeo ya no es sobre mis 10 canales favoritos de youtube que han ido cambiando es sobre los 10 canales de youtube que han creado Fangofan con lo que es ahora son los Deadlite. pues esto ha sido todo incansables buscadores de placer um, si no estáis suscritos a cualquiera de estos 10 canales, no dudéis. No dudéis, id corriendo y, y hacedlo. Eh, vais a sacar vosotros más tiempo de diversión y quizá más horas de tiempo perdido en, perdidos en sus vídeos, porque es que de verdad hay cosas que hacen muy, muy chulas. Eh, mientras tanto, like, suscribirse, campanita... Todas esas cosas de los youtubers de verdad que a mí se me da fatal pedir. Lo único eso es el like que, que tanto sube nuestro ego. Nos queda un último fango fan de, de temporada nada más. Vamos a ver a qué, a qué se nos ocurre dedicarlo. Eh, mientras tanto, ya sabéis, nos vemos pronto. Adiós.